¿Cómo formar a tu hijo para que sea valiente? La valentía es una cualidad de los grandes líderes. Y en Libertarios creamos escenarios en la vida real para que tu hijo desarrolle esas habilidades. A eso lo llamamos contexto enriquecido, un niño encerrado en cuatro paredes viendo cómo cada dos horas entra una persona y le habla de unos temas que él ni siquiera eligió, claramente no es el mejor contexto para aprender las habilidades de liderazgo y comunicación. Pero participar en un congreso donde en el mismo escenario el fundador de Cabify, el gerente de la región andina para Meta y la gerente de TikTok se unen, le revuelve el estómago a cualquiera en programación en Python, certificada por la Universidad de Michigan para la entrega de estos premios a mujeres en la tecnología. Bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Juanita eh, soy estudiante de libertarios eh, en el curso de Python y voy a entregar ese premio a las mujeres destacadas pero antes quiero enseñarles algo de lo que aprendí y es un... Pero precisamente sentir esa emoción y sobre todo sobreponerse a ella es la definición de valentía y sobre Condicional, sí. Eh, es como cuando te quieres salir a un centro comercial y tienes que pedirle permiso a tus papás, y tu mamá te dice que sí, pero eh, si primero tienes que hacer las tareas. Entonces, IF es un sí, pero un sí condicional. el eh, mensaje es que no subestimen la capacidad de las niñas, porque nosotros podemos aprender cualquier cosa si los adultos nos dedican tiempo y atención. Y recuerden que el futuro es... Uh, Ser valiente no es no sentir miedo Es actuar a pesar del miedo y el nerviosismo De pararse en una tarima A hablarle a cientos de adultos Sobre lo que a ti te apasiona Es adrenalina constituye el contexto resonante que Dan Coyle describió en su libro Las claves del talento. Ofrecerle estos espacios a tu hijo lo transformará en una persona que tiene la capacidad de arriesgarse a tomar decisiones y que lo disfrutará. Y disminuirá su temor de actuar por el que dirán o por el miedo a ser mal visto por otros. Podrá mantener la calma ante los problemas. Así que la invitación del día de hoy es a que creemos contextos resonantes que permitan que nuestros niños desarrollen sus capacidades de oratoria, liderazgo y persuasión. Y si quieres que tu hijo desarrolle esas habilidades con nosotros, estamos cerrando inscripciones para el último grupo del año, así que no te quedes por fuera. Y recuerda, el futuro es libertario.